Final luego gente, vamos a ver qué se viene, ¿no? O sea, qué, qué, qué bicho es man. Soldado corre Where are you, my friend? Where are you, bro? Madre. Nice. <laughs> I have burn him. Burning. Vamos a meterle... Voy a cliquearlo. Porque es muy duro nada más empezar. Si llega, esperemos, tío, hermano, de una. Eso perro no llega Vamos a ver si podemos bajarle más de la mitad de la vida con esto Vaya que la ha dado tío, los perros Qué puta tío, el puto bicho ese y me ha reventado oh, wow a la barda dorada increíble Obviamente bien ahorita ahora ya el puto de los este Ya, qué guapo el puto samurai, tío Guapada, hermano Super guapo, what the fuck that, that shit is, is fucking real. Solo let's a piedra, madre, qué guapo, no. Se va por combate tío. Gol, se ha vuelto loco? Gol. Madre. Wow. Very soon, bro. So fucking close. Está terminando por su vida. Uh, oh, me la hago, me la hago, me la hago, me la hago. ¡Uy, que me quedo un toque! ¡Te vi! ¡Hija puta! ¡Muere! ¡GG! <ríe> Ceniza <ríe> de hechiceros de piedra de refugio, vale. Uh, me ha dado ese bicho como invocación. Vamos a chupar la cristalina. Ya nos vamos. A por tu. Se ve más o menos el boss allí, ¿lo veis? Está guapo en verdad el boss, ¿eh? Bueno, a ver, parece que es un boss. No, no. A ver, bueno. Voy a intentar llamar a los lobos, ¿no? Sí, sí que es un boss, tío. Qué guapo, ¿y esto? Vale. Uy, me he equivocado. ¿Cómo? Vale, bro. Vale, ok, manín Quería ponerme la poción antes Básicamente porque sabía ¿Cómo se llama? Bastardo leónido, ¿sabes? Guapísimo Ataque en carrera, ¿no? Dios, ¿cómo? Hermano ¿Tú estás viendo el ratio que tiene eso? Increíble Bro Vale importante gastar toda la magia Gente, del tirón, ¿eh? Increíble. Está muerto, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Mamá, huevo ¡Wow! Vale, te pillé al muf, tío. Bueno, bueno, bueno, bueno, ahí se ha pasado un poco. ¿No tiene segunda fase y tal? ¿No tiene? ¿Vale? ¿No tiene segunda fase, ¿qué tengo ¿Qué pasa? Le va de verga, ¿no? O sea... Increíble. Vale, ataque en carrera, ¿no? Supongo. Eh, eh, basta. Bueno, ya se la han cargado, se la... Me lo han cargado. Bueno. Increíble Bastardo leónido Guapísimo O sea, habéis visto esa espada, gente Bastarda, ¿no? Increíbleísimo, Vamos a ver lo que hace Guapísima la espada esa, ¿sabes? ¿eh? Fuera de coña Pillar la recuperación ya, ¿sabes? Del tirón Este bicho es muy nojiteable Pero no me lo esperaba Fuera de coña no, no sabía que aquí había un boss Bueno, ahí me ha dado, ¿sabes? Es que es muy pequeño el sitio Me dio, tío O sea, me, dado, me, ha, dado, me ha dado Me lo he comido, tío Me lo he con patata Me ponemos raya, Solo que me raya, ¿sabes? Solo que me raya en algún momento no sé por qué me pones hemorragia, ¿vale, man? Yo te respeto, ¿vale? Pero, ¿y yo? ¿Qué hipo tan raro, tío? Es muy raro, es como que muy vasto. Es como muy vasto y me rayó un huevo. Mientras, a ver, le quito un huevo. O sea, este boss es su mierda seca. Me pasa que, claro, obviamente le tenemos que meter a Magic. Son sin Magic, loot Va, es fácil. Cuando te acostumbras a rico y del bicho, claro, obviamente. plan, es normal. El golpe de gracia se lo damos así, ¿no, chavales y chavala? Hasta luego. Ah, no, no, no llega el PA... O sea, ¿qué? No llega el PA de hacer un basta. ¡Oh, me ¡Ah, que lo ha parado con la cabeza! La madre que le parió ¡Qué guapo! Ah, ahora sí Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, me disculpa Vale, ya desbloqueamos la zona acto eh, seguido después de haber memeado y tal Y hacer el hace un rato Seguimos No me había dado cuenta O sea, no, en el vídeo no salía eso Salía como que el nota, básicamente, ¿no? Eh, se metía aquí Y ya lo tenía desbloqueado Y que no sabía que había un bicho aquí, ¿no? Más que obvio, vale, aquí se aquí ya hace Se supone la maga que me dijo Alta, ¿no? Se supone Entrecomillado se supone O sea, he visto el vídeo Sí, esto que raro Hermano, ¿por qué eres tan raro? ¿Que eres una puta... Eh? ¿Qué he visto tan raro? ¿Tienes una puta cabeza de... ¿Qué coño? ¿Eres una sin luz? No esperaba tu visita Ni yo la tuya, mango, con esa cara Me llamo selene Y eh, como es, evidente, soy hechicera ¿Por qué has venido? Quiero aprender hechicerías. Ah, ¿deseas conocer las hechicerías de piedra re ah, refulgente? Son esas mierdas. Bueno, tus actitudes eh, parecen aceptables. Qué guapo. Bueno, ey, pero es importante elegir a los maestros adecuados. Hostia, que habrá más de uno. Tuve que abandonar la academia de Raya Lucaria. Hostia, vamos para allá ¿no? De la, ¿Qué? De la que me expulsaron por bruja. LOL. ¿Aún así sigues ¿sí, queriendo aprender de mí? Sí, me disculpa. Vaya, eh, se ve que eres peculiar. Me mola. Muy bien, a partir de ahora serás mi aprendiz Ok, ok, ok, ok, ok, Atacaré magos, mataré magos Pero jamás esperes eh, palmaditas en la espalda Ni palabras amables por mi parte Vale, eso es una buena profesora Venga, el tirón Muy bien, prepárate para un estricto adiestramiento Joven aprendiz Estudiaré hechicería Hostia, qué guapo, gente Menos mal que he venido ¿Esto qué te dice? Estrellas de, de piedras re, refulgentes Dispara tres estrellas fugaces que persigan al enemigo No sé cuál sería el mejor, ¿no? Guijarros de piedra eh, Disparar proyectiles mágicos eh, de piedra No, eso no Eh... Armamento de erudito Encanta eh, el armamento de la mano derecha Con daño mágico, vale, eso me mola Dispara un arco mágico que se ensancha En horizontal, vale, eso te, esto es la polla, ¿no? Pero estés es, este es dirigido Vale, me lo voy a pillar todo, por eso he venido aquí, ¿no? Aquí, <ríe> Leona. una ¡Qué bien, por fin! Esa no la pillo porque todavía no sé Ah, acerca de... ¿sí? Nuestro arte se basa en los poderes de las piedras refurgentes Ok ¿Pero cuál es la naturaleza de tal poder? ¿Cuál es? Las piedras refulgentes son el arma del común, Lol si el arma de eh, contiene los restos de la antigua eh, forma de vida Y conserva su vitalidad Ok Las piedras refurgentes hacen lo propio con la vida residual Con la vitalidad de las estrellas Un poco... Ya me entendéis, ¿no? Astronómico, ¿no? Qué guapo Esto. Espero, por supuesto, que tengas una eh, buena noche de viernes Y por lo menos que te lo hayas pasado guay El tiempo que has estado en el canal Viendo un poquillo el directillo de viernes, ¿no? El tirón un mega abrazo, campeón. ¡Oye! ¿Qué me da? Dios, me ha reventado. Por mi culpa. Tengo que jugar paciente, eh. Enorme ese chalín. Perdonadme muchas veces porque. El monstruo está un poco bacano. El cabrón. Vale, le pego incluso volando, ¿eh? No me lo creo ni yo. La... Ya controlamos la primera fase. O sea, increíble, ¿eh? Fuera de coña. Increíble. Le pego a todo, tío. Le pego en todos lados, ¿eh? ¡Qué puta! Adiós y suerte. Muchas gracias, campeón. Saliendo, me cago en la leche. Enormísimo. Mañana nos vemos. ¡Uy! Con mucho más y mejor. ¡Like always! <ríe> Un mega brazo, campeón. Enormísimo ese chalín. Me da, ¿no? Hostia, no me da. Increíble. Ya llegó la fase. Tengo que abusar, gente. He abusado, ¿eh? Vale, me he salvado. Increíble. Se puede, gente, se viene. Se viene, gente. Hostia, ¿qué haces ahí? Bacano. Vale, voy a hacer esto, eh No estoy utilizando la magia, gente No estoy utilizando la magia Por lo menos utilizo eso Desde el caballo, ¿sabes? Mientras que no se quede bugueado El puto dragón de puta madre ¡Atacad! ¡Atacad! A ver qué hace ¡Hala! ¿Y eso? Qué aleatorio, ¿no? Ah, vale Entiendo Va a tirar para atrás Como un flipado ¡Uf! Madre que No, no, se va a quedar bugueado como antes oh, oh, oh, sí, sí, sí, sí No le llega a dar Vale, sí ah. Madre mía Encontré un bugueo, gente No Creo que no me da, eh Vale, vale, no me da, no me da nada. He confiado, gente, he confiado ¡No la cura! Sé que puedo hacerlo, gente ¡Oh, no llego! ¡Bien! ¡Puto bugue de la ala, cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¿No te gusta, mina? ¡Tengo que nomás. más! ¡Ah! Murió Murió ¡No! ¡Murí yo! ¡Oh, no! murí ¡Ah, yo ¡Que casi no hit! ¡Casi no hit! Bueno, no, no, me ha dado un golpe Me ha dado un golpe Discrepo Discrepo No, me jodas que me va a matar Uh, uh, uh, qué patra. Let's go, está muerto gente Tiemog El golpe de gracia Vamos Con la cabrita Easy Super guapo hermano Pelea poteos y sí, cabrón, corazón de dragón Vale, hay otro nuevo poder ¿Qué? Hay, hay un nuevo poder Draconiano, en la catedral de la comunión de la Con... ¿Qué? Dracontina Hola eh, ¿Dónde está eso?